desde Guayatán ya se ve Santiago desde Guayatán ya se ve Santiago con su alfombra verde de eucalipto sin flor con su alfombra verde de eucalipto eso vamos con esas palmitas acompañando esta, esta hermosísima canción santiaguina La se ve Santiago, con su alfombra verde de ojalipto, sin flor. Cerro San Cristóbal lo con en sus brazos, Cerros San Cristóbal lo acunen en sus brazos. Ya llegó el Choco para la familia, hable mañana. Ocho de la. La capa del apóstol y la gloria de vallejo en santiago voy a vivir en santiago voy a morir bajo la capa del apóstol y la gloria de vallejo Santiago Lucha en la Puente César Vallejo Para ti, mi Taita Shanti Muchas gracias, muchas gracias